Amigos estilócratas, ¿se han preguntado ustedes si conviene más salvar a cinco personas en vez de a una sola persona? Pero, ¿si ustedes provocaran esa muerte directamente? ¿O si se tratara de un amigo o un familiar? No estamos hablando de la crisis sanitaria, sino de un viejo problema filosófico conocido como el dilema del tranvía. Si piensas que la filosofía no tiene re relevancia con la realidad... Piensen en el problema de los hospitales que se vive hoy en día o en la programación de vehículos autónomos. Vean por favor el video de Cliché de esta semana. Les garantizo que se van a divertir. Tiene bastante humor y además conocerán sobre este interesante dilema. Les dejamos aquí la liga del video. No se lo pierdan y suscríbanse al canal de Cliché. Hasta la próxima. Estilócratas, gracias.